Cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó Este pueblo con su gente, su cultura Por un mañana mejor, otro mundo Y es posible como un La conciencia del futuro Entreguemos la energía Bolivia Hola, Es un verdadero y gratísimo placer Poder vol volver a abrir esta ventanita semanal Que es ordenada Sur Gracias a Lavia Yala Aquí te juntamos el vicio de charlar de política regional e internacional y, como siempre, y es obvio, con una mirada propia, con una mirada latinoamericana, con una mirada desde nuestra coordenada sur, como lo hacemos siempre junto a Juan Ramón Quintana en los estudios de La Via Yala. Juan Ramón, te mando un abrazo grande. Hola Andrés, muy buenas noches, un placer saludar a toda nuestra audiencia y, por cierto... Hoy día es un día muy particular, puesto que contamos con la presencia de un invitado de lujo, un académico eh, latinoamericano de origen uruguayo, que hace casi dos décadas reside en los Estados Unidos y que se mueve eh, muy cómodamente en el mundo académico, es profesor de la Universidad de Jacksonville ha escrito varios textos fundamentalmente orientados a, mm, al conocimiento de lo que son los Estados Unidos por dentro y por fuera. Y me refiero a Jorge McFood, eh, un escritor prolífico, que no solamente ha escrito sobre la, podríamos decir, la sociología imperial de los Estados Unidos, sino también ha escrito obras de crítica cinematográfica, cuentos eh, y otros textos de enorme relevancia para, eh, en la literatura y, por supuesto, también para la historia. Eh, para nosotros es un gran placer, eh, Andrés, presentarlo esta vez a Jorge McFood, uno de los últimos libros, puesto que el último libro escrito este año, el año 2022, es La privatización de la verdad, la continuidad de la ideología esclavista en Estados Unidos. Algo que me sorprende que en Estados Unidos todavía subsista, ¿no es cierto?, una ideología esclavista que ya creíamos que había sido superada fundamentalmente por los padres fundadores de esa nación. En norteamericana. Pero bueno, eh, Jorge nos, nos ha entregado el año 2021 una de las obras más, más rigurosas académicamente hablando, que se llama La frontera salvaje, 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina. Esta es una radiografía prácticamente de la doctrina Monroe, de esta doctrina supremacista y colonial sobre América Latina, y tengo que decir eh, brevemente que este texto está sostenido en eh, documentos desclasificados de la CIA y de otros organismos de seguridad de los Estados Unidos. Es un documento muy sólido, muy consistente, y que se inscribe... ...yo diría, en la tradición de los investigadores y escritores serios, rigurosos... ...que están estudiando a los Estados Unidos en las últimas décadas. Por lo tanto, este es un libro imprescindible en la biblioteca de, cual, de cualquier o de todo... ...lector fundamentalmente antiimperialista. Sun Tzu nos decía que una de las... nos aconsejaba que en el contexto de la guerra... Uno de los, una de las tareas fundamentales es la de conocer al adversario y este libro es un libro que nos provoca es justamente ese estímulo el de conocer a, hoy día al imperio norteamericano que se ha convertido en la mayor amenaza global sí Andrés Don Ramón me parecía me parecía cuando cuando hojeaba el libro virtualmente que esto es una especie de Biblia para entender cómo funcionaban en Estados Unidos estos 200 años, ¿no? Ahí está Jorge y le mandamos un abrazo. Jorge, gracias por, por atendernos y por charlar con nosotros. Gracias Andrés y gracias Juan Ramón. Eh, la verdad que es un, para mí es un honor y un gusto estar en este espacio. La introducción fue muy generosa ah, y muy amable, pero bueno, es, es, es un gesto de amistad. Ah, el, el, el libro creo que es eh, eh, riguroso en el sentido de que es extenso y cada línea eh, está Documentado. Es decir, me, en eso me siento muy cómodo. A veces me piden, bueno, ¿dónde está el documento de esta línea? Aquello? Bueno, me, me, tengo, me tengo que tomar cierto tiempo porque también doy clases. Pero en pocas horas le ubico los, los documentos y los envío. Ah, es decir, en ese aspecto eh, cada línea está documentada. Ah, pero más importante que el rigor, yo creo que eh, es lo que le decía mi amigo Eduardo Galeano cuando él, él, en Brasil como que se auto sobre las venas abiertas de América Latina, y decía, no, no, no cometas un suicidio, el libro no es perfecto, no tiene que ser perfecto, no hay libros perfectos, uh, pero es un libro eh, extremadamente valiente, hay que ponerlo en su, en su época, y entonces eh, más allá, más importante, aunque el rigor, que siempre hay formas de corregir esto, aquello, pude haber puesto más, pude no haber recortado tanto para explicar un poco más, eso es muy discutible, pero creo que nuestro trabajo eh, eh, más importante es eh, la valentía, hay que tener cierta valentía y coraje de eh, decir lo que uno piensa y no lo que le conviene. Eh, y eso creo que ha sido eh, mi interés eh, en, en ese último detalle, libro y en nosotros también. Un detalle, eso decir lo que uno piensa y no, lo que no le conviene, Juan Ramón, que no estamos acostumbrados a ver en el periodismo hegemónico latinoamericano. Bueno, decíamos que la charla con Jorge y el libro nos abre una serie muy grande de ventanas que podríamos abordar. No sé por dónde quisieras empezar vos, Juan Ramón. Um, yo quisiera mm, que eh, Jorge mm, nos, nos uh, explique eh, como dos contradicciones que, mm, que se advierten acerca de la construcción de la nación norteamericana. Se ha dicho que la nación norteamericana es una nación democrática, libre, libre respetuosa de los derechos humanos, es una nación amiga del, del mundo entero, que siempre le tiende la mano a, a, a, a los países del mundo entero. Eh, por lo tanto, se presume como una nación, ¿no es cierto?, solidaria, como una nación amante de la paz, de la paz internacional. Eh, este es un discurso del cual se han apropiado nuestros intelectuales en América Latina, es parte de la narrativa, eh, ¿no es cierto?, de los intelectuales conservadores de América Latina. Pero, eh, Jorge, Andrés, detrás de esta narrativa hay un gran... Eh, hay, eh, yo diría que esta narrativa es como la cabecita del iceberg. Yo quisiera que, Jorge... ...nos explique qué está en el iceberg mismo, qué está detrás de esta narrativa. Eh, sí. Y creo que esto es fundamental, porque hay mucha gente que consume este discurso místico, ilusorio, quimérico... ...de Estados Unidos como la gran potencia democrática que lucha por la libertad de los pueblos en el mundo. Jorge... ¿Cuánto de verdad hay detrás de esta narrativa tan benigna, tan generosa sobre los Estados sí, Unidos? hay mucha, mucha verdad y se puede explicar eso. Pero primero sería bueno comenzar aclarando por, eh, eh, que a veces uno cae en la trampa del lenguaje y cuando uno dice, por ejemplo, Estados Unidos, parece que es un bloque. O cuando dice Bolivia-Argentina es un bloque. Ahí en Bolivia ustedes tienen también eh, grandes conflictos entre ideológicos, eh, étnicos, etcétera, ¿verdad? Entonces eh, Bolivia es muy diversa en, en muchos aspectos, y, lo mismo, y, y Estados Unidos un país gigantesco, es, es muy diverso. Eh, cuando alguien me, eh, habla de si alguien es antiamericano o anti-estadounidense uh, y, y te lo aplican a, a, a vos, y yo muchas veces les digo, bueno, de, depende de qué América estamos hablando, estamos hablando de la eh, América de, o de los Estados Unidos de Matthew Luther King o del KKK, de Ku Klux Klan, de los imperialistas o de aquellos que uh, resistieron el, el imperialismo eh, dentro y, y fuera. Entonces, eh, eso en primer lugar. Pero sí es cierto de que eh, lo que decimos Estados Unidos en, en como potencia imperial eh, eh, fue y es una, primero una gran cultura colonizada por las grandes potencias que han, eh, eh, eh, eh, se han apropiado de, del país en muchas maneras. Tú comenzaste hablando de los padres fundadores, que ahora se repite mucho, los padres fundadores, esa obsesión protestante de, de que lo que se hizo antes siempre es mejor que lo que se hizo después. El concepto anti-progresista de que el pasado siempre fue mejor. Y entonces lo que, está, lo que escribieron los padres fundadores, que incluso el mismo Jefferson decía, es que cada generación tiene que cambiar sus leyes, eh, lo, lo, la tierra le pertenece a los vivos, no a los muertos. Y, incluso, y, y hoy en día los uh, Jeffersonianos son más fanáticos que Jefferson incluso. Pero Jefferson también tenía eh, sus contradicciones porque esta es una cultura profundamente contradictoria. Uh, y, y por ser un imperio y una superpotencia, se hizo uh, en base a ese fanatismo, se expandió en base ese fanatismo y acrecentó su poder y... Eh, y, y colonizó, y, y tomó, y vamos a ver qué tipo de particularidad de, de, de colonización. Pero los padres fundadores eh, fueron eh, profundamente racistas. Eh, Benjamin Franklin era racista, eh, Jefferson era racista, de hecho tenía hijos con una esclava, como todos los, los amos de, de esa época, los eh, negreros o dueños de, de esclavos. Ah, ah, tenían amos con sus esclavas muy jóvenes, muy eh, eh, eh, Sally, por ejemplo, era una niña de 14, 15 años y, y tuvo hijos con Jefferson. Y Jefferson ni siquiera reconoció a sus hijos, no los liberó y tampoco liberó a Sally, que además tuvo muchos otros hijos con ellos. El, el, el concepto de que racial está en el ADN de la fundación. Y las grandes contradicciones en, en Estados Unidos, además, no solamente son raciales, también es, son de, de, de regiones, norte-sur, rico-pobre, blanco-negro o, o indio. Y todo eso se cubrió con una narrativa, la narrativa de la unión. Es por eso que hay tanta repetición y tanta mitología y tanto ritual hoy en día, el, el discurso de la unión, estamos unidos, etc. ¿Por qué esa obsesión? Bueno, cuando alguien repite demasiado algo es porque su realidad psicológica, psicosocial o sociológica, es la contraria. La, la, el fraccionamiento social en Estados Unidos es enorme y siempre lo fue desde el inicio. Pero además, ideológicamente, la contradicción de los padres fundadores es que tenían eh, ciertas ideas eh, del, procedentes de la tradición del iluminismo, la separación de la iglesia del Estado, la, la libertad del individuo, es decir, todo maravilloso, hasta eh, Simón Bolívar estaba encantado y muchos otros, eh, líderes independentistas latinoamericanos, eh, intelectuales de la época, fascinados con, con todos esos libros y, y, y, y documentos de la independencia, la constitución, maravilloso, con algunos eh, eh, puntos eh, que, que se, eh, se criticaron en el, en el momento, pero en el papel eran maravillosos, pero en la práctica el, el We the People no, no, no, era, no incluía a los negros. El, el no incluía a los indios, no incluía a, a ninguna otra raza que no sea caucásica. Incluso la ley de inmigración para ser ciudadano decía claramente, tiene que ser blanco. Ah, y podemos ver que cada vez que se cambió la ley para adaptarla a, a, un, a un proceso de crítica antirracial, por ejemplo, se cambió la práctica para adaptarla a la vieja, al viejo racismo. Por ejemplo, cuando habl hablar de, de negro ya quedaba mal, se empezó a hablar de comunista. Ya lo hemos explicado varias veces. Es decir, para hacer lo mismo, para imponer nuestra voluntad en el resto del mundo, vamos a cambiar el discurso, porque ya no podemos decir que vamos a ir a, a ordenar los países, a, a enseñarle a los negros a gobernarse, y de paso nos quedamos con sus recursos. Ahora tenemos que decir, no, en realidad es por, después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, eh, cuando los nazis se convierten en el, en el enemigo, eh, en Estados Unidos eran muy populares, eh, especialmente en la, la clase alta, estaban llenos de nazis acá, desde Henry Ford hasta todos los grandes eh, empresarios. Uh, y luego, claro, Hitler se convirtió en enemigo y el nazismo pasó a ser políticamente incorrecto y el único enemigo que quedaba era el gran aliado de Washington, que era Stalin. Entonces se convirtió el comunismo en la retórica para justificar eh, el, el, ese imperialismo. Y después, eh, más recientemente, uh, las discriminaciones de países, como recuerdan ustedes con el caso de Donald Trump, eh, que, que eh, discrimina ciertos países para que no vengan de esos lados. Y él lo dice, son, son países... Eh, de, de mierda, lo dice en, en inglés, pero es, es, lo dice con una palabra aún peor que esa, uh, de gente inferior racialmente, pero claro, no se puede hablar de la raza, se habla, discriminamos países, porque sabemos que deten, determinados países tienen determinados eh, dominios étnicos eh, en, en, su, en, su, en, en mayorías, más o menos, entonces sí podemos discriminar países, uh, es políticamente correcto. Ahora, el, el tema de las máscaras, yo hace como unos 15 años escribí algo sobre el, el, la cultura de las máscaras. Esta es una cultura de las máscaras, del héroe, del, de Superman. Superman en realidad usa una máscara, aunque no es una máscara como la de Batman, pero, pero es una doble personalidad. Clark Kent tiene lentes, es una máscara, se transforma en otra cosa diferente. Lo mismo Batman, lo mismo Capitán América, lo mismo Hulk o Hulk. Todos los superhéroes es una cultura de máscaras, es decir, es una, narramos para cubrir lo que es opuesto a la realidad, una realidad que sentimos y que nos duele, en muchos casos, o que queremos mantener, pero la narramos de una forma bíblica. Es decir, lo que importa es la fe en la narrativa y la realidad se acomodará de una forma o de otra a la fuerza. Y de ahí, no por casualidad, esa religión de las armas, porque sin armas no somos nada, ningún imperio es nada sin armas, entonces se glorifica las armas, que estaba prohibida para los negros antes, y luego cuando no se pudo, repito, se convirtieron en ciudadanos los negros, hubo muchas otras formas de discriminarlos. Pero simplemente para redondear la respuesta a tu observación, eh, sí es, es una, una fuerte narración que los, eh, en el siglo XIX se, se desparramaba a través de la prensa, la creación de la rotativa. No por casualidad, en los años 40 se, impre, se, se, se inventa la rotativa y se, se imprimen... Millones de, de copias muy, muy baratas de un centavo, diez centavos, uh, y, y que es una forma de, de expandir la, esa narrativa. Había periódicos muy, muy críticos, pero eran minoritarios. El, los más potentes estaban a favor de, de lo, los esclavistas de, del sur. Uh, y es el, el tema de la democracia, bueno, después, para continuar el tema de la prensa, después aparece la, la televisión, la radio y finalmente Hollywood. Eh, y ahora, de alguna forma, Internet de otras maneras, como las redes sociales, pero Hollywood especialmente crea esa narrativa que, que, que estabas mencionando. Por ejemplo, John Wayne, eh, fuimos, luchamos en, en el Álamo eh, para defendernos de los tiranos mexicanos, estaban luchando para reimponer la esclavitud en, en Texas y luego en, en California, etcétera, que, que era ilegal en México. Entonces, tenemos una realidad por un lado, as, eh, difundimos una narrativa totalmente opuesta. Ahora, veamos más específicamente el concepto de democracia. El, ustedes saben, el, único, el primer país libre en, en el hemisferio nos fue Estados Unidos en 1776, se fue Haití en 1804. Uh, y fue boicoteada esa revolución porque nadie toleraba en el Caribe tan cerca una república de negros. Eso, Jefferson, y bueno, no solo Jefferson, muchos otros, uh, decían, no, no vamos a imaginarnos que, que tengamos un embajador negro caminando libremente por las calles de Washington, sería intolerable como ejemplo. Entonces, el, la idea de democracia, yo digo, el primer eh, eh, siglo de este país uh, fue una dictadura, uh, una clara dictadura, nada de democrático. Uh, incluso cuando eh, Simón Bolívar pasa por aquí, por eh, South Carolina, eh, Carolina del Sur, en Charleston, y ve el comercio negrero, de, de negros tratados como animales, Uh, se, se, se sorprende y, y, se, y se va de, absolutamente decepcionado obviamente de ese idealismo de la libertad, todos somos iguales, nacemos iguales, we the people, etc. La, la práctica no tiene nada que ver, más o menos lo mismo hicieron los europeos, pero la idea acá bueno, si, si vamos a ser los eh, ciudadanos cuanto menos mejor, entonces y una forma es limpiando, mandándolos para sus países de origen por su color, obviamente habían nacido acá, pero según la mentalidad racista los países de origen, y abrimos la frontera a los pobres del mundo, claro, pero blancos es decir, en ¿de Nueva York, ¿quién iba a venir eh, de, desde otras partes del mundo de África? Muy lejos, no tenían recursos. Venían todos de, de Europa. Entonces, pues, abrimos a la diversidad, al melting pot de las. No ninguno fue bienvenido. Los irlandeses fueron considerados una raza inferior por su pelo y su, su religión y, y su color de, de piel, incluso aunque era blanca, pero no era el blanco anglosajón. Después se convirtieron en blanco en el siglo XX y así sucesivamente. Es decir, uh, el tema racial permea y, y ha re, re, retornado en este momento de, de frustración. Pero y termino con esto para redundar tu pregunta. Hay una muy poderosa eh, narrativa que eh, dice que es la, la realidad. Y si el, la otra la otro eh, colonizado la acepta, porque es fundamental, es como cuando tengo un dólar, si, si, si alguien dice yo no veo un dólar ahí veo un papel el dólar pierde todo valor verdad ni siquiera tiene oro detrás pero es un acto de fe el que da y el que recibe tiene un valor X bueno lo mismo en la narrativa eh, si, si los colonizados siguen eh, repitiendo y creyéndose eso eh, obviamente es que eh, eso va a tener una muy fuerte eh, esa narrativa va a tener una muy fuerte influencia en la creación de realidad eh, Muchos incluso presidentes critic estadounidenses criticaron la plut plutocracia, la, el, la tiranía de las corporaciones desde el siglo XIX ya, cuando termina el sistema esclavista pasa el sistema de corporativo de corporaciones uh, y lo criticaron como el, como decía eh, eh, eh, Roderford Hayes, eh, este no es el gobierno del, del pueblo por el pueblo y para el pueblo, sino de las corporaciones por las corporaciones y para las corporaciones. Uh, y tenía razón. Y eso se, se va radicalizando durante el siglo XX. ¿Y cómo resolvemos todo eso? Bueno, hablando de que vamos por, a luchar por la libertad. Uh, y luego, podemos continuar en muchos ejemplos, pero en el caso de la Guerra Fría, uh, luchamos por la libertad, como decían los eh, directores de la CIA. pero ¿qué, ¿Y ¿En qué país llevaron la democracia? ¿Destruyeron democracias en América Latina, en África, en otras partes? ¿O mataron líderes como Lumumba en, en África? Eh, ¿Destruyeron, eh, so eh, apoyaron dictadores terribles, y seguimos hablando de que llevamos la democracia, porque luchábamos contra el comunismo, entonces estábamos luchando por la democracia. En Chile destru destruimos una democracia, implantamos un régimen nazi, fascista, eh, que no solamente mató 3.000 personas, eh, sino que eh, envió al exilio y corrompió, el, el ejército chileno y la policía chilena fueron totalmente cambiado en su mentalidad, de constitucionalista pasaron a ser eh, fanáticos fascistas, muchos de ellos, como hoy los muchos carabineros que se sienten con, y alguna parte de la oligarquía chilena, se siente con, con derechos especiales de, eh, eh, en cuanto a su país, es nuestro país, y los críticos deben irse del país, como muchas veces dicen acá o en muchos otros lados, Son, tienen derechos especiales, vaya qué democráticos y qué, y qué luchadores por la libertad, entonces hay un fuerte divorcio ...entre la narrativa y la realidad, pero sin la menor duda. Jorge, eh, vamos a hacer ahora un pequeño corte, enseguida continuamos charlando. Yo quisiera preguntarte sobre el destino manifiesto. Sí. A ver, voy a citar una frase de, de un ministro puritano de 1630. 1630, hago la cuenta ahora muy rápido, que son 400 años casi. Dice, ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra... 400 años, ¿eh? como no, no existía el Estado, nada. Si no, ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra si no es por un designio especial del cielo, como el que tuvieron los israelitas. Esta, este tipo de, de narraciones y de narrativas que son las que dan pie al destino manifiesto, y de eso quisiera preguntarte, a ver, eh, porque esto que pasó hace 400 años, hace 20 George Bush dijo que estaba impulsado por un designio divino, para invadir Irak. Entonces, se mantiene esta lógica supremacista y de destino manifiesto. Entonces, quisiera, quisiera dejarte plantear la pregunta, a ver si vos nos podés ampliar un poco el origen de este destino manifiesto y cómo te parece que se puede salir de esto. Porque a mí me parece que esto genera una inestabilidad al mundo, mientras Estados Unidos era la principal potencia, y ahora eso está en, en entredicho, pero sigue manteniendo un poder, sobre todo militar, espeluznante. Pero a ver, ¿cómo, ¿cómo podemos salir de esto? ¿Cómo explicamos el destino manifiesto? Vos que vivís hace 20 años en Estados Unidos, ¿hay alguna posibilidad de que esto que está en el ADN cambie? Porque mientras no cambie y haya una potencia militar que se cree con la posibilidad de invadir o de atacar o de desestabilizar o de, o de organizar un golpe de Estado contra países con los que no esté de acuerdo a su política y tal, el mundo es un lugar súper inestable. A ver, y eso es lo que vivimos desde la Segunda Guerra Mundial para acá, principalmente. A ver, no sé si vos nos podés ayudar a, a, a ampliar un poco la, la, el contexto de esto y a ver si me podés ayudar a entender a mí si ves que hay alguna forma de salir de este ADN que eh, tienen las clases dominantes en Estados Unidos. Hacemos un corte y enseguida regresamos con esta charla con Jorge Macu. Estás viendo Coordenada Sur. ...continúas viendo... ...Coordenada Sur... segundo bloque... ...en esta Coordenada Sur... ...charlamos con Jorge Mahud... ...en Estados Unidos... ...y yo le planteaba algo que es una... ...te diría Jorge, una angustia personal... ...¿cómo hacemos para salir de esta lógica... ...donde hay una potencia y una sociedad... ...o por lo menos su clase dominante o gobernante... ...que se siente... ...con eh, el poder... ...o la necesidad o el imperativo moral de pasar por encima de otras sociedades por un supuesto destino manifiesto que las coloca por encima de todos. Y eso me parece un concepto supremacista y digo, ¿hay alguna forma de salir de esto? ¿Cómo lo dirimimos o cómo lo ves vos? Tal vez me decís que estoy equivocado. Sí, claro, Estados Unidos no es el primero ni el último imperio del mundo, pero tiene sus, esas particularidades. El, el, el caso del destino manifiesto lo, lo, lo inventa John O'Sullivan, pero en realidad lo, más, más bien que lo, lo formaliza John O'Sullivan en mí 844, era un periodista uh, y estaba era una mezcla entre eh, mesianismo religioso uh, y eh, racismo uh, en el caso protestante el concepto de, no estaba escrito ahí, pero es, todos sabemos, el concepto de, de fe es lo que importa es decir, si alguna persona es buena eh, con, con el resto de la humanidad, es, no cree en Dios se, está perdido para el infierno, Entonces, lo que importa es que crea, de luego si, si mata gente Dios tiene, banco con otra forma de perdonarlo porque creía, ese es ese fanatismo puro eh, anglosajón que, que, que me refiero al libro aunque no me he puesto de esta forma ah, ¿y pero es anterior como mencionas, muy anterior y es posterior y se reformula de muchas formas ahora, eh, solución eh, bueno, recuerdan por ejemplo Truman cuando eh, arroja dos bombas atómicas en un país, en Japón, Hiroshima y Nagasaki y sale a la prensa y dice que eh, eh, por suerte Dios puso esto en nuestras manos <ríe> es decir, fue Dios, claro como lo hicimos, Dios que lo hizo Luego, si Hitler mató 6 millones de judíos, no, no, fue, no fue Dios que lo quiso. Hay una serie de otras interpretaciones teológicas. Eso es fanatismo. Ahora, ¿cómo se sale? Yo, yo diría que cuando este país deje de, de estar obsesionado en controlar a, a los otros, sean otras razas, otros países, otras formas de pensar, va a ser más feliz. Este país no es feliz. Uh, es, es totalmente amargado cuando no inventa una guerra fuera eh, la, la, la consume en el mercado interno, y es una permanente lucha, odio, eh, frustraciones, no importa cuánto dinero haga, no importa si están bien o están mal, siempre están en un movimiento permanente de insatisfacción, uh, entonces eh, la solución es primero que dejen de ser un, un, un imperio, Uh, van a ser más felices y va, los demás van a ser más felices, eh, sin duda, especialmente. Y ahora si dejan de, de creer en lo que quieren creer, es, las creencias cambian, según las estadísticas, la religiosidad ha bajado mucho acá en Estados Unidos, pero recuerden también que la religiosidad generalmente eh, baja en, cuando la, los países tienen eh, gran cantidad de jóvenes. Eh, es, esa, ese pico de, de, de país joven en Estados Unidos fue, fueron los 60, los revolucionarios, años 60. Hoy estamos en un país envejecido, como en Europa, eh, en el 2024 vamos a tener la mayor cantidad de, de mayores de 65 años más que de jóvenes. Ese es un factor de que hace pensar de que en realidad eh, eh, no va a tener mucho efecto ese cambio de perspectiva religiosa. Pero si no, no es necesario que cambien su forma de creer, lo que tiene que cambiar es su forma de hacer. Uh, no importa si en Japón o en China o son budistas o shintoístas, o, bueno, eso es problema de ellos. El tema es que eh, eh, no... Eh, Apliquen todo ese fanatismo para eh, expandir sus, eh, su poder y eh, su, eh, su robo, porque eso es lo que hace un imperio: roba, no solamente roba las riquezas y los recursos de los demás, sino su eh, espíritu y su mente. Eh, Jorge, um, en el libro en es, eh, que es que se lo recomiendo a, a todos quienes pueden adquirirlo, pero además seguramente vamos a ver, luego nos dirá Jorge si es posible bajarlo en PDF. Eh, en tu libro hay una tensión creativa, eh, yo diría riquísima como método de, eh, de conocimiento. Es esta tensión entre tu, lo que tú llamas eh, la narrativa aglutinadora, y por otra parte, ¿no es cierto?, eh, lo, que, lo, que, lo que propones también como eh, la, uh, la, la narrativa de estos mitos fundadores. Hay dos narrativas que construyen eh, políticamente, culturalmente, militarmente el imperio. ¿sí? Eh, en este momento, Jorge, eh, que, que los Estados Unidos está viviendo una... Uh, hay, un, hay compañeros estudiosos que dicen que Estados Unidos está viviendo el declive, que Estados Unidos estaría empezando a decaer en su gran poderío político, económico, cultural. En este momento, ¿qué papel le asignas a los perpetuadores de estas narrativas supremacistas de los Estados Unidos que hoy se concentran en los medios de comunicación, porque son los grandes mediadores de esta narrativa. ¿Cómo, cómo está, están viendo los medios de comunicación en este momento, cómo están leyendo o cómo nos están engañando, ¿no es cierto, acerca de la crisis que está viviendo Estados Unidos dentro? Y la crisis que está viviendo Estados Unidos fuera. Sí, el, el, solamente la frase Make America Great Again, con ese otra vez de nuevo, está indicando de que eh, no estamos conformes y, y el, el pasado fue superior. Obviamente que el, el pasado fue aún más racista, deplorable para muchas clases sociales, para muchas etnias, sin duda. Pero está dicho desde la etnia dominante, blanca caucásica y millonaria. Ah, pero eso refleja eh, que lo están sintiendo, no lo entienden, pero están sintiéndose de, ese declive. Ah, el, eh, el, el, el, incluso la, la agresividad de la racial sectaria de Estados Unidos, que es muy semejante a la de Europa, comparten esa, esa, esa sensación de ya no somos los imperios, ya no, no mandamos. Incluso hace poco, poco Tony Blair lo reconoció públicamente, en el caso de Europa. Uh, en Estados Unidos no lo quieren reconocer, pero es algo inevitable desde el punto de vista económico, etc. Y cuando vemos, por ejemplo, la, esa agresividad del león herido uh, con, eh, empujando a Ucrania y a Europa contra, contra Rusia de una forma totalmente eh, suicida eh, en, y ahora con ese viaje ridículo de, de, de Pelosi a, a Taiwán uh, eh, provocando al otro... Eh, eh, imperio, probablemente imperio, no sabemos, pero sí que sin duda la otra superpotencia que está creciendo. Acá nos encontramos con el, el punto de Tucídides, ¿no? la trampa de Tucídides, en la cual cuando una superpotencia baja y otra sube, donde se encuentran, donde corta, hay un gran conflicto. Hace 15 años o 20, escribíamos algunos artículos eh, el, el el, el problema de Medio Oriente, Osama Bin Laden, los terro el terrorismo islámico, es simplemente una, una distracción narrativa, aparte de una estrategia de, de mantener el dominio sobre, sobre Medio Oriente, incluso lo decían, tenemos que redibujar el, el mapa de, de Medio Oriente, incluso las eh, organizaciones que muchos de los eh, go actuales gobernantes eh, formaban, par de, formaban parte, que decían, necesitamos un Pearl Harbor, eh, eh, eh, antes de la, de la del, del 11 de septiembre para poder invadir eh, a invadir, uh, Irak y eso fue lo que ocurrió. Yo no estoy diciendo que fue algo deliberado, no tengo las pruebas, pero vaya casualidad, ¿no? Uh, eh, y, pero de, también decíamos, el gran problema en los 20 o más o menos más adelante, en, en un par de décadas, va a ser el conflicto en los mares del sur probablemente, va uh, el mar chino o cerca de Filipinas, quién sabe, tal vez en el Pacífico, no, no, no, nadie puede saber conocer el futuro, uh, pero ese es el gran problema que nos enfrentamos. Y las posibilidades son dos, o una transición civilizada de poderes o una guerra en la cual nadie va a ganar, una guerra, otra guerra global. Ya hay una guerra, tercera guerra mundial en, en el ámbito cibernético, uh, podríamos hablar muchísimo sobre eso, pero... Eh, la guerra tradicional también es una fuerte opción y estamos jugando con fuego. El Pelosi lo está jugando con fuego, en el caso de, de, de Ucrania, también ha sido una apuesta totalmente salvaje. Ah, y esos son reconocimientos de que eh, todavía tenemos el, el ejército más caro y más poderoso del mundo, lleno de fracasos, obviamente, Cuba en el 61, eh, Vietnam en los 70, después a Afganistán más recientemente, en el 2021, etc. Montones de fracasos, pero todavía es una fuerza poderosísima con bases militares, por 800 bases militares, con cárceles secretas de la CIA por todas partes. Recuerden, el, el país de, la, de las leyes, rompe las leyes y vio los derechos humanos por todas partes. Pero no el país, el, el, gran parte del país está totalmente engañado con esa narrativa, pero esos son esos poderes secretos, poderes, gobiernos paralelos, que intentan Desplazar esa decadencia o ese traspaso de poder lo más posible por sus propios intereses egoístas. No se dan cuenta que una transición negociada es mejor para todo el mundo y para nosotros, para nosotros todos, los que están allá y los que estamos acá. Bueno, Jorge, te, te invito a que hagamos el último corte y te dejo también alguna. Hay muchas cosas que me gustaría preguntarte, pero entre otras, ¿cómo ves América Latina desde el norte? Nosotros vemos siempre y estamos, vivimos... En, en el sur y, y bueno, el papel de Estados Unidos hacia la región, si ha ido cambiando, si no ha ido cambiando y vos viviendo 20 años en Estados Unidos, porque nosotros analizamos todo el tiempo a Estados Unidos o a Washington o, a, o al gobierno más que nada, no nos interesan las cuestiones ligadas al gobierno y, y al intervencionismo si, si mirarlo desde, desde el propio Estados Unidos a vos te cambió en algo esa perspectiva si te ayudó a entender en algo a esa sociedad o a ese gobierno a ver qué, qué te parece después del corte lo observamos Estás viendo Coordenada Sur Continúas viendo Coordenada Sur Gracias, eh, Jorge, por tu, por tu notable participación en este programa. Eh, nos ayudas muchísimo al esclarecimiento de lo que significa realmente la construcción y el ejercicio del dominio hegemónico de los Estados Unidos en el mundo, pero particularmente en América Latina. Y vuelvo sobre la pregunta de Andrés. Este es un libro que de alguna manera describe, analiza... ...desarrolla eh, desde diversas perspectivas eh, la forma de dominio de Estados Unidos sobre América Latina. Pero hoy América Latina parece que ha cambiado. ¿Cuál es tu, tu criterio, cuál es tu visión, Jorge, eh, respecto a la relación que hoy día tenemos... ...entre Estados Unidos y América Latina? ¿Cómo ves América Latina en este momento? Durante los años 30, por la gran crisis económica acá en Estados Unidos, la gran depresión, uh, se puso más en práctica la ley del buen vecino de Roosevelt. ¿Qué significaba esto? Bueno, eh, nos, re nos retiramos eh, militarmente de todo el patio trasero, Habían dictaduras directamente eh, eh, administradas por eh, hombres de negocios de Estados Unidos o militares directamente, marines, uh, matanzas por todos lados, etc. Y de dejaron sus uh, eh, psicópatas eh, como dictadores, saben, Trujillo, Somoza, etc. Pero en los 30 se retiraron y hubo una gran resistencia aquí de Estados Unidos, eh, incluso a favor de, de, de la independencia de, de Nicaragua, a favor del sandinismo, varios grupos antiimperialistas, Mack Twain fue parte de uno de ellos, pero después incluso en los 20 y 30 hubo una fuerte resistencia de estadounidenses, mucho más que, que la, la clase eh, eh, oligárquica latinoamericana que estaba a favor obviamente de la ocupación como toda Clase do, dominante. Uh, y, y América Latina en, durante los 40, podemos decir 40, 60, 50, recuperó de, una decena de democracia. Una de ellas fue, eh, por ejemplo, Guatemala. Eh, eh, la, la revolución boliviana la, eh, la, la dejaron porque, bueno... Incluso el, el, el, recomendaron acá eh, reconocerla, algo muy, muy raro. Simplemente porque la gente estaba armada y Juan Lechín dijo, no, no, de, no, no desarmen, no saquen las armas a la gente que se justamente está entrenada en, en, en usarlas. Bueno, y Washington puso dinero en el, en el ejército, um, uh, Paz Estensoro estuvo de acuerdo y tú, ustedes saben qué pasó en el 66 con Berrientos. Es decir, los ejércitos latinoamericanos destruyeron esa y muchas otras experimentos eh, más democratizadores y en los años 60 se habían destruido eh, otra decena de democracias latinoamericanas. ¿Por qué? Porque justamente eh, Washington otra vez y las compañías, Washington y las supercompañías, podemos eh, hablar de Standard Oil, de ITT, de Pepsi Cola, etcétera, etcétera, United Food Company, las, eh, eh, sí eh, eh, volvieron su mirada a América Latina, es decir, ya no estaba la distracción de la crisis de, de depresión de los 30, ya no estaba la distracción de la Segunda Guerra Mundial, entonces, bueno, vamos a mirar a América Latina para asegurarnos el patrio, otra vez el patrio trasero contra el gran enemigo comunista, etc. Y ahí se perdieron decenas de democracia y, y una brutalidad de, de, de varias dictaduras, decenas y decenas de dictaduras. Algo parecido ocurre en la, cuando comienza el siglo XXI, me parece a mí, con la distracción del, del, del conflicto de, con el mundo árabe, era el nuevo enemigo, América Latina, eh, ya no es que el, el Washington y la CIA se hayan ido a América Latina, al contrario, siguieron trabajando, como todos sabemos, en los golpes de, por ejemplo, Venezuela en 2022, eh, perdón, en 2002 eh, contra Hugo Chávez, etc. Uh, pero no era tan intensa ese interés por América Latina y, y varios países eh, en América Latina recuperaron eh, sus eh, democracias y su, una independencia bastante relativa, bastante importante. Lula en Brasil, eh, Evo Morales en, en Bolivia, etcétera, uh, y sus uh, eh, oligarquías tuvieron que mantenerse en el molde. Y, esa, y cuando hablo de las oligarquías latinoamericanas, no solamente las clases altas, por ejemplo, en Argentina y Uruguay, sino también con un fuerte componente racial y racista en Bolivia y en otros países o en el Centroamérica Central, Uh, pero todo eso se fue destruyendo y todos sabemos que hubo intervenciones, tanto como el golpe en, en Bolivia en 2019, escribimos algo de eso en el momento, el, el de Honduras 2000, eh, 2009 contra Zelaya y así sucesivamente. Todo eso se fue eh, destruyendo, pero no solamente destruyendo es, esos eh, intentos de independencia, que en el caso del principio del siglo XXI hasta eran capitalistas independientes, pero igual lo destruíamos porque no nos daban los beneficios para nuestras empresas. Entonces eh, se fueron destruye, destruyendo esos experimentos de mayor independ independencia, ya no estoy hablando de un punto de vista ideológico, sino de independencia de América Latina, y hubo un mayor eh, eh, progreso económico, ustedes lo saben en Bolivia, pero también social y también lo saben ustedes en Bolivia. Hubo uh, un 4% uh, de, de crecimiento anual durante Evo Morales, uh, hubo una mayor distribución de, de, de la riqueza, uh, después de, de esa catástrofe neoliberal con la lucha de la guerra del agua y todo eso que sabemos, la privatización al principio muy lindo y después te subimos los precios, uh, hubo una, uh, la, el intervencionismo de los grandes capitales y, y de las grandes compañías fue mucho más débil y América Latina tuvo uh, una, uh, un momento que tal vez exagero, pero preferiría llamarlo su época dorada en este ciclo. En este, en este todo esto se, se, echó a, se destruyó, lo, lo vimos en Brasil, todo esto se destruyó manipulado por esa, no solo por la narrativa, sino por la eh, manipulación de la opinión pública a través de la CIA, a través de las grandes empresas, a través de la oligarquía totalmente eh, entreguista de América Latina, apoyada por los ejércitos, totalmente eh, eh, entrenados a una determinada retórica ideológica que dice no tenemos nada de ideología, pero, por favor señores, se fueron entrenados no solamente por, por, en Estados Unidos sino que cada vez que la oligarquía en, en América Latina como América Central necesitaba dinero flameaba la bandera del anticomunismo y allá iban los dólares y, y, y aterrizaban en esos países. Entonces, el, el, en este momento eh, tuvimos una regresión gracias a esos dos factores, al nuevo intervencionismo de Washington y de las grandes compañías y a la gran complicidad de la oligarquía eh, eh, latinoamericana que, vaya paradoja, se creen los grandes patriotas y los defensores del no intervencionismo, Uh, como en el caso de los ejércitos, de la influencia extranjera. Ahí, está, ahí vemos otra máscara y otra fuerte contradicción. Eh, en este momento yo espero que eh, volvamos en cierta medida a, un, a una conciencia de independencia y bueno, que cada país haga lo que, se le, lo que se le importe. Estuvo uno de los ejemplos de Evo Morales que pasó cuando ente, sube el gobierno y qué pasó con el FMI. El FMI va y, y quiere darle más dinero. <ríe> Directamente o prácticamente le dice Evo Morales, no, señores, lo que yo quiero es que, que se vayan. <ríe> ah, y, Podemos encargarnos de nuestros propios negocios. Y claro, señores, que se pueden encargar de sus propios negocios. Si lo hacen, la prosperidad y la justicia social va casi inevitablemente a, eh, a, a mejorar. Por supuesto que también el, el tema de corrupción, pero la corrupción es un elemento inoculado por la brutalidad del colonialismo, del colonialismo tradicional, de las guerras bananeras, del, de, de la Guerra Fría y, uh, y, y hoy del neocolonialismo uh, que siguen, yo a veces escucho políticos en América Latina repitiendo frasecitas que la, la inventaron en, en Virginia, la CIA la inventó, la inoculó en los medios, los, hasta se reían, hasta en los horóscopos escribían. Y, y la clase eh, oligárquica empezó a repetir, porque le, claro que le convenía, y hasta los pobres lo terminaron repitiendo, como la lucha contra el comunismo, y cada vez que alguien es independentista, ahí es comunista, como si solo los comunistas fueran ser independentistas. Ah, no pueden haber un, una cultura indígena que también quiera ser independentista alguna vez en su vida, o independiente. Bueno, creo que eso es el aspecto de, de América Latina. Ah, y en el caso, y trato de ser breve, de acá a Estados Unidos, a ah, yo he encontrado una gran, cierta diversidad, gente muy, muy valiosa, uh, pero también eh, estigmatizada y perseguida. Pero ese es el, el, el problema de todos los críticos. Las democracias pueden, eh, sobre, eh, las dictaduras pueden vivir de cualquier forma, eh, pero en una democracia nunca va a existir si no hay críticos y aquellos que eh, realmente se enfrenten al poder. Eso... Eh, si alguna libertad acá tenemos en Estados Unidos, si alguna libertad tienen ustedes en América Latina, es gracias a aquellos que realmente se enfrentan y no tienen miedo de ser estigmatizados como demonios, como agentes del mal, como muy protestantes, ¿no? agentes del mal que quieren destruir el país. Uh, y bueno, creo que, que debemos tener un po poco más de valor y ver un poco más la historia latinoamericana y, y estadounidense, que es prácticamente la misma, una, no existe una sin la otra. Ah, y creo que en ese aspecto podríamos ser bastante optimistas, bastante optimistas. Juan Ramón, ya tenemos que ir cerrando el programa. Yo te dejo para vos el saludo para Jorge. Le mando un abrazo grande desde acá. Ha sido un placer poder compartir estos minutos y seguro que, que quedarán cosas ahí pendientes para poder seguir charlando en, esta, en estas historias tan apasionantes. Muchas gracias, André y Juan Ramón. Siempre falta tiempo, pero eso es un problema mío. No, yo yo me, yo me yo me quedo Andrés eh, Jorge me quedo con esta reflexión acerca de la necesidad imperiosa impostergable urgente de conocer la historia, de volver al pasado, no para quedar congelado, sino para mirar de una manera distinta el futuro. La historia no es una momia a la que hay que mirarla de vez en cuando, no es un monumento de bronce, la historia está viva y, y creo que una responsabilidad nuestra es justamente recuperar su vitalidad para evitar cometer errores en el futuro. Pero una sociedad que no conoce a a sus verdugos, una sociedad que no conoce a sus dominadores, que no conoce a su clase dirigente, una sociedad que desconoce eh, el contenido eh, de la doble moral de las narrativas, es una sociedad que está condenada a ser dominada. Y por eso este libro, La frontera salvaje, es un libro extraordinariamente importante y se inscribe. Eh, yo creo que Jorge eh, está inscrito en el conjunto de los historiadores, de los intelectuales progresistas de izquierda eh, en América Latina que nos ayudan a entender que no hay eh, mayor eh, eh, causa para nuestras eh, naciones pobres, dependientes, eh, que, han sido, que han sido objeto de saqueo y de explotación, que el dominio extranjero en gran parte con la complicidad, por supuesto, de las oligarquías nacionales. Simplemente para eh, redondear en una parte del texto, eh, Jorge eh, identifica una tríada eh, que es la que, que es la base del dominio norteamericano y es y se refiere a Dios, la narrativa de, de la divinidad se refiere a las armas y a la guerra y se refiere también a la raza o a esta idea supremacista dominante que es la que sostiene al imperio norteamericano. Y para nuestras latitudes, para el sur, esto se traduce, lo que dice el mismo Jorge, en el poder de la iglesia, que nos tienen enajenados más de 500 años, en, el, en los ejércitos coloniales que hoy dan golpes de Estado a la vuelta de la, de la esquina por órdenes de, del Comando Sur y de Washington y a las oligarquías antinacionales que prefieren vernos de rodillas que sociedades dignas. Eh, esta es una entrevista riquísima, importante y te agradecemos muchísimo, Jorge, en nombre de Andrés y de nuestros televidentes. Muchísimas gracias por la entrevista y quisiéramos tenerte, por supuesto, en muchos otros programas con tu, con, eh, con tu venia y... Eh, por supuesto, eh, por tu tiempo. Eh, muchísimas gracias y, y, y un honor para nosotros hacerte esta entrevista. A nuestros televidentes, eh, a Viayal, a los compañeros que trabajan con nosotros desde el anonimato, muchísimas gracias y muy buenas noches.